Buenos días amables televidentes a Dios las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él al hacer nuestras tareas llevarlo siempre con nosotros yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes porque nos permiten cada mañana entrar a sus hogares a través de este su canal 10 de Telenor ya saben que estamos en las redes sociales en www.telenor.com.de y contactan Después que salimos de las, de las casas, a través del celular, tablet o en su oficina, en su computador. Saludamos inmediatamente a Fulvio Ureña, nuestro compañero, que estaremos dos horas de 7 a 9, compartiendo noticias e información precisas y veraces. Fulvio. Muy buenos días, Francis. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 2 de agosto del 2018. Gracias a en nombre de todo el equipo de mañana, porque ustedes nos permiten compartir este contenido. Gracias a Telenor, que nos une con todo el Nordeste a través del Canal 10, desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las Heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del Mármol, las playas blancas y las ballenas jorobadas. Gracias también, Canal 14, que nos une con la novia del Atlántico, Puerto Plata, al 41 con la olímpica ciudad de La Vega,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 De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, la vaguada que estaba incidiendo en los niveles altos de la troposfera ya se encuentra en la zona oriental de Cuba, pero deja tras sí un campo nuboso que puede provocar aguaceros eh, moderados a ligeros en algunos puntos del país. También una corriente de aire desde el este suroeste, está trayendo un aire más seco, lo que disminuyen las posibilidades de lluvia. No obstante, los campos nubosos se presentan en algunas provincias que pueden producir aguaceros, ráfagas de viento y tronadas y relámpagos, especialmente en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, Elías Piña, entre otras provincias. Nuevamente, metrología por asunto de la época, Alerta sobre lo que es el calor, mucha calor en el día de hoy, no exponerse a los rayos del sol en los por tiempos prolongados, en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde, vestir ropa ligera preferiblemente de colores claros y también ingerir muchos líquidos a todas las personas que sufren también de problemas respiratorios, a los niños, a los ancianos, tener cuidado con ellos mantenerlo resguardado de la intensa calor que va a ser hoy también. Ya se registraron calores por encima de los 40 grados en Dajabón y una sensación térmica cercana a los 48 grados. Así se puede sentir en algunos puntos del país también el día de hoy. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET Gracias, Fulvio, por tu informe del tiempo que tan necesario se hace para planificar este día, y incluye, incluido el de mañana y, y el fin de semana. Sí. Hace ya un tiempo tenemos un eficiente servicio de meteorología en la República Dominicana. Decirte, Francis, que en California sigue el fuego, wow. eh, está arrasando eh, grandes extensiones de terrenos y el viento sigue cálido, caliente y provocando mucho desplazamiento Algo de personas. Algo similar ha pasado, está pasando en Grecia. Sí. Ha devastado... Tuvieron que refugiarse en el mar, Francis, en las playas. Ha devastado una región costera, y sobre todo, eh, la inclemencia, señores. Europa aumenta mucho más. Hay una, una ola de calor que arropa a Inglaterra, toda Europa, y, y también Japón. Tanto así que, ha causado en esa zona, por ejemplo en Japón cerca de 60 muertos ya y en Europa unos 40, es una ola de calor que ha registrado temperaturas récord, también en Canadá temperaturas récord y nos preguntamos casualmente que ayer se celebraba el Día de la Tierra, ¿qué está pasando? Sí. El calentamiento global es una realidad, nosotros tenemos eh, 21% de oxígeno y tenemos 71% de nitrógeno, el otro 1% de todos los gases. Y ese poquito de gas está influyendo en el calentamiento global porque nosotros lo estamos alterando. Bueno, pero tenemos algo sí. positivo y son los deportes. Así los deportes. Un franco macorizano francis gana medalla de oro en judo. Marinson del Orbe, Marinson del Orbe ganó medalla de oro en judo. Qué bien, Ahí tenemos abuela. al Franco Macorizano con su presea dorada. Aún ganando la medalla de oro, ese muchacho como que quiere seguir peleando. ¿eh? Sí, sí. <ríe> Tremendo judoca. Tendrá, tendrá su pase a otras competencias mayores y sabemos que pero que su esfuerzo, primero y sobre todo el del de Ministerio de Deporte y bueno, bueno, aquí yo he ido a, a, al campo de entrenamiento de judo y eso da pena, Francia. Eso da pena. Eh, los muchachos que están entrenando judo, igual que otras disciplinas atléticas. Quise ser sarcástico, lo, lo ah, reconozco. Bueno. Pero la verdad es que en la planificación estatal no, no, no está verdaderamente una inversión en deporte que... Como se requiere o por lo menos mínimamente sí. Vimos el de Nagua que vivía, eh, vive hasta en una casita hasta de piso de tierra Así vimos también otro sí, de Nagua. Es decir, vive Plata. con mucha dignidad, ha ganado sí. esta medalla Entonces aquí también nuestros atletas Madison del Orbe Madison del Orbe es un atleta entregado Ganó medalla de oro por encima de México Por encima de todos esos países que están compitiendo Colombia, Venezuela Que no es una competencia fácil no. Y aquí, aquí, aquí donde se entrena Eso da lástima, Francis. Sí, claro. Ahí hay eh, poca adecuación para entrenar judo Y también la, la indumentaria, la logística Las atenciones a esos atletas de, de primer nivel es eh, eh, eh, eh, Peleando con, con la pobreza Por eso son héroes, señores Le ganan lo, al pleito a la pobreza Ellos mismos se rescatan de lo que es la delincuencia, de lo que es la falta de oportunidades y de trabajo Le ganan a esas condiciones que se vive Y también en su disciplina Señores, eso también ganan medalla de oro Son ejemplos, son ejemplos Eso Francis. quiere decir que por el hecho que, que tenemos una vida Una forma de vida eh, modesta de, de poca oportunidad económica No significa que el ser humano estará sometido indefectiblemente a vivir o permanecer inerte o así. Esas no son limitaciones para que él en el deporte, el deporte que vemos por su físico, por su entusiasmo, ha decidido llevar en su vida y lo está haciendo con logros, sin pensar en los límites que la vida en este momento le pudiera estar eh, trastando, y no. eso es bueno. Sí, lo más probable, ahí tenemos a, a Meredith mm. de Lorbe. lo más probable, señores, es que estos jóvenes eh, se vayan a delinquir o se desestimen de trabajar o de practicar alguna disciplina, y cuando lo hacen, y lo hacen de esta forma como lo ha hecho como lo ha hecho este joven Franco Macorizano, Merinson del Orbe, es un digno ejemplo de la juventud del país, lograr superarse bajo tantas limitaciones y tantas eh, situaciones que nos tiene el sistema a todos y lograr superarse, poner en alto la bandera dominicana, poner en alto a San Francisco de Macorís también con esta presea dorada que le entrega el país, es digno de, de imitar a los demás jóvenes. Hay esperanza todavía, todavía se puede creer en nuestros jóvenes. Hay esperanza que se puede superar también. Ahí tenemos un ejemplo. Enhorabuena con esta medalla de oro para el país ¿Sabe y que, para San Francisco de Macorís. ¿Qué me, me dice a mí también que existe en la vida de este joven? Una madre y un padre. Que eso es importante. Decir, la disciplina de hogar. disciplina de hogar, porque no es verdad que en la escuela, por eso es que el profesor William Hernández decía que se empeña la, el sistema en convertir a los maestros en unos niñeros sí. o en unos eh, nanos. sí Porque las nanas tienen la responsabilidad de guiar a esos niños eh, que tienen la oportunidad en su familia, de tenerle a un tutor. Francis, ese es el ministro de deporte que está Así con él. Así sí es bueno. Así sí es bueno tirarse Así una foto. Bueno. ¿no? por eso que hay que decirlo. <ríe> y gracias al ministerio de deporte, que es el que está haciendo todo este esfuerzo. <ríe> eh, no me tomen la... Bueno, eh, un poco sarcástico, ciertamente. Como sarcástico también, aparte de esta buena noticia, eh, nos resalta a la, a la vista y al entendimiento y creo que el gobierno nos desestima, nos desestima o, o como que nos toma como tonto al país. Ah. En, un, en una portada que veo yo hoy en el distin Diario. Y quiero... Antes que tú digas uh -huh. eso, Francis... Eh, tal vez producción nos tiene la carrera de los 400 metros. Ah, bueno, plano. seguimos en deporte. Sí. Vamos a ver. Puede, los 400 metros planos que, que, de que tiene Luisín. dejamos eh, para después Que tiene Sin que ganó en, en medalla de oro también. Luguerín. Luguerín, ¿es ¿eh? que se llama? ¿verdad? Sí. Luguerín. Santos. Santos. 400 metros planos que la presentan ahí corriéndola. Que es medalla de oro olímpica. Sí, que es medalla de oro dominicano. dominicano. Y que, gracias a. De al... Monteplata. Y gracias a, a todo el esfuerzo que el gobierno dominicano ha empleado, decidió radicarse fuera del país para poder llevar su carrera. Óiganme esto, qué bonito. Claro, ¿eh? claro, vi, vivía ni siquiera... ¿Tú sabes qué es lo que piden esos atletas cuando ganan medalla de oro? Una casa para su mamá. Vive en Sydney. Una casa para su Se mamá. Se quedó donde compitió. Una casa para su mamá es lo que piden. Una casa para, para poder vivir. Porque ni siquiera eso. Es decir que... ¿Tú cuando... te acuerdas de Luis Pie eh, sí. eh, eh, ¿Cómo vivía? Sí. <ríe> así así son la mayoría. Sí. Atleta de alto rendimiento que, que también no se le dan las atenciones necesarias. Pero el gobierno, el Estado dominicano debe sentir pesar que muestre al ministro levantando la mano, eh, participando y saber nosotros que... Tú pides la ahí carrera está, de. Ahí está, Lugerín, la carrera, ahí está la carrera. Que Vamos a ver cómo este joven dominicano, que ya es medalla de oro olímpico, ante, eh, gana entonces los 400 metros planos. La verdad que, que es una gacela, míralo ahí donde viene. Es un, una gacela. Hay que es ver el cómo. Lugerín, el de pantalón rojo intenso, ¿verdad? Sí, hay que ver cómo le llevaban la delantera. Sí, él estaba en cuarta posición. Y él, y él, y él tranquilamente pues mantenía la, la, la, la posición y luego ya en el último tramo no hay quien lo alcance. Le sacó cuerpo no, no, definitivamente. por Y implantó récord, implantó récord. Eh, rompió Mira, su récord personal. Qué importante esta llamada que vamos a recibir en medio de esta presentación del momento en que Lugerín Santos, atleta dominicano, gana en los 400 metros planos. Y tenemos en la línea telefónica, precisamente desde el lugar donde se encuentran nuestros atletas, eh, el viceministro de Deporte, Emanuel Trinidad. Buenos días, profesor, ¿cómo se siente? Eh, desde aquí, desde Barranquilla, de Colombia, poniendo en contacto con ustedes para responder a las inquietudes que puedan tener en relación a lo que es nuestra participación en estos centros, los Juegos Centroamericanos del Caribe que se celebran en esta ciudad. Profesor Trinidad, estamos en estos momentos comentando que un franco macorizano ganó medalla de oro en judo, Merinson del Orbe. ¿Cómo le ha ido a la delegación en general? en el sentido general nuestra participación ha sido exitosa hemos dado fruto las expectativas que se había creado con nosotros ya que nos vamos a pasar suramericanos del Caribe que se llegaron en Veracruz eh, apenas nosotros tuvimos 20 medallas de oro y 77 en total en este momento ya hemos tenido ya tenemos más 100 medallas incluyendo 24 de oro lo cual nos coloca a un sólido quinto lugar Apenas solamente eh, por debajo de México, eh, Colombia, Cuba y Venezuela, lo cual significa de que el deporte dominicano realmente avanza y se consolida en los países del área con mayor nivel técnico en este tipo de disciplina. Sí. Yo entiendo de que el esfuerzo que se ha hecho, el acompañamiento que han hecho las federaciones deportivas, el sector privado a través de ingreso y el sector oficial, donde han hecho un acuerdo en vida de acompañar a nuestros atletas los diferentes eventos deportivos. Y efectivamente ese apoyo se reflejó no solamente en este momento, sino que hace alrededor de dos años nuestros atletas vienen haciendo base de entrenamiento en los diferentes lugares que les ha, eh, les ha correspondido competir. Y yo creo que ese esfuerzo, ese acompañamiento que se inició, en los Juegos Bolivarianos, que se quedaron efectivamente también aquí en Colombia, es lo que han hecho de que nosotros superáramos con creces la medalla que tuvimos en Veracruz en los Centros Americanos Deportivos Pasados. En una pregunta, eh, ya en esta etapa de los Centros Americanos, ¿hacia dónde entonces la, se dirigen las atenciones en una próxima? ¿Cuáles serían la, los próximos encuentros deportivos para sí. nuestros atletas? Bueno, los que clasificaron, que fue una gran parte, van a Perú en el año próximo, donde se van a celebrar los Juegos Panamericanos. Y los que clasifiquen de ahí, entonces, nuestra meta final sería Tokio 2020, que gana los Juegos Olimpiadas, donde luego esperamos que se el torneo nacional dominicano para la gloria de la República Dominicana. El Estado Dominicano... En, en ese sentido, teniendo estos resultados... Y hemos visto que la inversión estatal, en cierto modo, ha sido un tanto, un poco tímida. ¿Usted entiende que el Estado Dominicano debiera de invertir más en, este depo en los deportes y sobre todo apoyar esta etapa que ha superado la República Dominicana? por ahora tenemos instrucciones del señor presidente Danilo Medina de que entiende que la materia prima del deporte Dominicano debe ser atleta, por eso ahora nuestros atletas que han competido y han ganado medallas de oro van a tener una compensación mensual de 20 mil pesos y apenas ganaban cinco. los que han ganado medalla de plata tendrán 15 y los que han ganado medalla de bronce tendrán 10 mil apenas el que más ganaba en el programa del panel digital dirigimos eran los atletas medallistas de oro que apenas ganaban 20 mil pesos. Ay, Dios. En este ya va a ganar 20 mil los que han ganado medalla de oro esto es que en estos Juegos Centroamericanos. Y los que ganan medalla de oro en los Panamericanos del Perú de 2019 va a ganar 20 mil, 30, 30 mil los que ganan eh, oro, 35 mil oro, 25 mil, eh, 30 mil plata y 25 mil el bronce, lo cual significa de que el Estado dominicano ha tenido siempre pendiente el esfuerzo de los atletas. Profesor, además de estos eh... atletas, los 100 medallistas que hemos tenido en estos Centroamericanos van a tener también una compensación especial que va desde medalla de oro de 100 mil pesos, lo que han ganado medalla de bronce 50 mil y los otros ganados 25 mil eh, pro, si a, profesor, se, se darán eh, alguna modificación nuestros entrenadores, que son parte esenciales para que nuestros atletas tengan el rendimiento que han tenido hoy en día? Profesor, estos atletas de alto rendimiento, todos los que participan, no solamente los que ganan medalla de oro, ¿hay un plan real de poderle cambiar sus condiciones de vida, que tengan por lo menos una casa, su familia y que puedan asegurar sus estudios? Bueno, primero a través del país y su estudio está asegurado. Y el Creso también, por ejemplo, eh, de donde que lo tenemos allá, que fue medallista de Juno, como a Cruzano de tratos Humildes, este está radicado en España, donde el Creso le ofrece, eh, a través de nosotros tenemos una beca y el Creso, que es creando sueños olímpicos, creado por el sector empresarial, por un le da una compensación de 500 dólares mensuales y nosotros damos una compensación de 20.000. mil. Es decir, nuestros atletas de alto rendimiento tienen el acompañamiento del sector privado y del sector oficial para que sigan trabajando y que sigan cosechando Mira, el eso. Esos atletas de alto rendimiento que no te ha dejado. Nos tenemos Nosotros tenemos en el programa 523 atletas entre lo que son eh, atletas de alto nivel y también atletas que van en desarrollo, porque también tenemos que y preparando el relevo y también tener una carnada de, de de atletas que tenemos en el programa en procura de que sean estos los que puedan sustituir a los atletas que tenemos por el día brillando en playas y es decir que eh, me, según oigo este joven tiene es becado está estudiando, está estudiando en España sí que ah pero eso es está interesante en España haciendo su práctica y recibe directo por parte del crédito y por parte de nosotros ahora va a recibir mil pesos mensuales para que se mantenga su estudio y su práctica deportiva. Excelente, eso sirve de motivación pues a muchos da, jóvenes. Nos da mucha alegría que estas declaraciones que usted nos da y que ponen contexto al pueblo franco-macorizano, la región del Nordeste, y su participación por allá, acompañando a los atletas en este, en este certamen deportivo esperamos éxito y que cuando concluyen esta esta actividad, la competencia prácticamente termina en hoy en la noche, ya eh, mañana en la mañana veo una, veo una competencia ya que quedan pero las medallas que tenemos ya son suficientes para consolidarnos en quinto lugar, Guatemala y Cuba tendrían que llenarnos por encima de ocho modelos bueno, de oro para estar por encima y ya no hay, ya no hay tiempo. competencia que pueda alcanzar. Muy bien, pues gracias por, por su atención a través de la línea telefónica. Era Emanuel Trinidad, que está en Colombia acompañando a los atletas en representación del Estado Dominicano junto al ministro de Deporte. Gracias por su eh, atención, repito. Ahí está Francia y ahí está el medallero, el, el, el, el como el eh, la de medalla. <ríe> República Dominicana en el quinto lugar, donde aparecen las diferentes eh, medallas que hasta ahora nosotros tenemos. Sí, ya, ya eso ha cambiado un poco. Ya bueno, estamos por encima de la cien. Pero está interesante, eh, eh, ratifica la, la presencia dominicana en los ruegos centroamericanos y, y el los Caribe datos que da Emanuel... Están son, por encima de lo que se había logrado antes. Sí, los datos que da Emanuel son, des, nos satisfizo escucharlo y que, pero válgame eh, la aclaración, este joven es un joven universitario que cursa una, al parecer una maestría en, en, en España... España que ha continuado por allá eh, su, su práctica y nos da una medalla de oro en judo. Sí. Es Franco Macorizano. Merinson del Orbe. Correcto. Enhorabuena. Ya estaremos dándole seguimiento a su carrera, a las carreras de los demás, y poner en, en espera el cumplimiento por parte del Estado de todo eso que no ha dicho Emmanuel Trinidad, que el Estado ya está... Tiene previsto hacer con los medallistas y con todos en general Y que sobre todo mencionó algo interesante Que es importante, no solamente el atleta El instructor, Fulvio, el claro, instructor claro. Eso es importante Bueno, así iniciamos de mañana con cosas Positiva Resaltando el valor de nuestros atletas en medalleos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 Llegó la gran oferta para papá en Gold Goldstein Express. Si todavía no perteneces a nuestra gran familia, esta es tu oportunidad. Inscríbete por tan solo mil pesos y el primer mes totalmente gratis. Ven y disfruta de un gimnasio completo con máquinas nuevas de última generación y sé parte de nuestra gran familia Gold's Jean Express en el segundo nivel de supermercado por venir. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Las primeras 50 inscripciones recibirán una gorra gratis.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 Gracias por estar ahí de, con nosotros en en De Mañana, Canal 10 de Telenor. Agradecido de todas las personas que siempre nos ven en las, en las calles, en, la, en los centros comerciales donde nos eh, encontramos. Y de una forma espontánea personas que dicen ver nuestro programa y que lo tienen como el programa número uno. Y me, antes de darle la entrada a las noticias vamos a saludar a nuestra compañera Raquel, que se integra al CED. Buenos, buenos días, días hermanos. Francis, y Flavio. Muy buenos días, Raquel. Muy buenos días. Todo bien, FF, le puedo ah. decir. Eh, ¿Qué es? FF, Francis. ¿sí? Ah, Buenos ah, sí, días, amables televidentes. Sí, gracias sí. por estar aquí con nosotros en este 2 de agosto, día de San Eusebio de Bercelí. Así que a Berzelí. todos los Eusebios, que son muchísimos en el mundo bendiciones. Hay mucho, hay mucho. En su día, que estamos, bajo el poder de Dios. Gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares. Un placer compartir con ustedes estas horas. Saludamos a Vladimir Paula que está listo. Antes pero antes, de... vamos a leer este mensaje opinión. de WhatsApp. Recuerda da... que tuvimos a Manuel Trinidad uh -huh. en la línea telefónica desde Barranquilla, Colombia. Uh -huh. Nos dio unos detalles importantes. Sumamente. A la vez nos pone, nos da esperanza. Y ahí hay un amable televidente que quiso opinar en el WhatsApp. El número es el que termina en 3943, dice, buenos días, así sí es bueno cuando ganan las medallas, pero a los judocas no los apoyan. Un, judo, un judoji cuesta 5 cinco mil, cinco mil pesos sí. y la federación no se los facilita a los jóvenes que practican judo. En San Francisco de Macorís no hay entrenadores de judo, los que habían se quedaron en Estados Unidos. El judo tiene poca ayuda en República, en San Francisco de Macorís. Ahí está el mensaje, criticando de que así sí es bueno ahora salir al frente después de nuestros atletas conseguir las medallas de oro. Bueno, yo fui a, a donde se entrena, Óyeme. Eh, no, no, aquí no hay un. Es en pobreza total, Eso, total que hay. Simplemente ahí es la práctica de judo. Tú ves la, el, el abandono y nada más, pero no existe un. Bueno. Y que contrasta con los detalles que nos diera nuestro querido amigo Emanuel Trinidad eh, Mientras le cuestionábamos acerca de todo el, lo que piensa Y cómo se va a desarrollar a partir de ahora el deporte en la República Dominicana Y bueno, puso unos datos bueno, interesantísimos Ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir wow. Hola, ¿qué tal, hermanos? Hola, Francis. Hola, buenos días. Bendiciones. ¿Y Raquel? Igual para ti. Hola, hola, hermano, ¿qué tal? Bien, Raquel. ¡Fulvio! Aquí estoy desesperado esperándote. Ahí vamos, hermano, tranquilo. No te desespere que inmediatamente te digo, Fulvio, en el ámbito internacional que prohíben el uso de las bolsas plásticas en Chile. Así que. El gobierno chileno prohibió el uso de bolsas plásticas en todo Chile. Esto como medida de preservación del medio ambiente, ya que aseguran que las bolsas son imposibles de recuperar. La prohibición de las bolsas plásticas deberá o debería ser promulgada en los próximos días por el presidente Sebastián Piñera. Escuchemos. O sea, yo mismo tendría que haber venido con mi bolsa A a traerla Las tenemos en el auto, pero no las trajimos en este momento Pero es un proceso que tiene que ir cambiando Para todos nosotros Más que pensar en, en cambiar E invertir de otra manera En términos de buscar otros plásticos es, o sea, El mundo del plástico se acabó Es imposible recuperar una bolsa plástica Terminan hoy día en el mar Terminan flotando por décadas Terminan en las costas También nos pasa en el desierto están las declaraciones por parte de ¿verdad? esta situación por allá en Chile. En el ámbito nacional, el ministro de Medio Ambiente dice multarán personas que arrojen basura en ríos, playas y carreteras. Escuchemos a Ángel Esteves, ministro de Medio Ambiente. Adelante. Es un problema que está impactando al mundo. Y recientemente... Conocemos de, las, de los informes que hay de que está llegando más de 8 millones de toneladas de plástico a los océanos. Y esos plásticos son lanzados por los ciudadanos dominicanos. Ahora, no podemos decir que culpa y culpar solamente a los ciudadanos dominicanos. Hay que entender que hace falta un proyecto de educación y reorientación realmente comenzar educación desde, desde las escuelas. Entonces, es un proyecto pensando en el futuro de la República Dominicana. Todas estas cosas que se están haciendo se van a ver y el país lo van a ver. Y las nuevas generaciones lo van a ver. Ahí están las declaraciones, ¿verdad? Miren, rectora de la, de la universidad se queja del déficit mensual de esa alta casa de estudio. Veamos y escuchemos a Emma Polanco. Adelante. El déficit de nómina, en el solo de nómina, eh, nosotros en estos momentos tenemos 77 millones mensuales, cada mes hasta 13 meses, porque usted sabe que nosotros tenemos también el mes de diciembre, que es doble, porque hay que pagar el salario número 13. Miren señores, revuelo ante la solicitud de Hipólito Mejía a Leonel Fernández sobre los fondos de Funglode, el expresidente Hipólito solicitó al también expresidente Leonel Fernández que aclare de dónde los fondos que recibe la Fundación Funglode, eh, Fundación Global Democracia y Desarrollo que dirige políticos de diferentes partidos reaccionaron al respecto. Veamos. ...forma parte del plan de crédito contra el expresidente. Hace mucho tiempo el partido, cuando éramos PRD eh, anteriormente, e incluso se dieron unos cheques de Baninter con respecto a la fundación, y no se quedó claro eso. Yo creo que una persona que quiere ser presidente tiene que ser transparente. Está En primer lugar en las encuestas, a Leonel le van a tirar con mira telescópica, con el fin de reducirlo. No van a poder reducirlo Todo lo que sea llamar a la transparencia es necesario y es obligatorio Bueno señores, ahí está eh. Golpean mujer acusada de matar hijo a golpes en La Vega Vecinos, agreden a una mujer en La Vega Quien supuestamente, miren esto señores Propinó una golpiza a su hijo de dos años de edad el infante falleció supuestamente producto de los golpes. La madre del menor ha sido identificada como Celeste Altagracia Rodríguez. Fuentes aseguran que la madre aún no ha sido detenida. Vemos el momento. Vamos a escuchar audio ambiental. Adelante. El mundo. Increíble, señores. Se dice que esa madre ultimó a ese niño a golpes, a su propio hijo en La Vega. Miren, inicia la instalación del sistema de drenaje en la urbanización Campos Fernández, aquí en San Francisco de Macorís. La alcaldía municipal, ahí está, inicia esos trabajos y vamos a escuchar entonces las declaraciones del ingeniero Martín Arias.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 Miren, hombre denuncia que la DGC tiene la motocicleta de su hijo retenida desde hace un mes. Marcelino López es el denunciante. Escuchemos. El hijo mío, yo estaba trabajando, entonces yo salí hoy a hacer la diligencia. Nosotros somos operadores de equipo pesado. Ese muchacho sacó ese motor fiao y lo, está, lo ha estado pagando. Entonces, él venía saliendo de mi casa que la esposa mía lo mandó a comprar algo, al colmado. Cuando salió ahí mismo frente a la iglesia, ellos estaban con la redada. Lo paran, le quitaron el motor, lo subieron a la guagua. Él dijo, déme un chancecito para, para ir a mi casa a buscar los papeles que yo vivo ahí mismo. Entonces cuando venimos aquí a buscar el motor, lo tienen en otro lado. Dicen que fue que lo agarraron por carrera. Ellos lo tienen preso, ellos me dicen, De, eso tiene un mes y quince días ya ese motor para allá. No se lo quieren entregar. Tengo lo vea los documentos. sí todo el día? Sí, todo el día. Yo lo que voy a hacer es que le voy a dejar estos papeles aquí a la policía. Para que ellos sean responsables y me le entreguen motos de muchacho. De no, yo voy a hacer una demanda, de lo contrario. Bueno, señores, ahí está. Miren, golpean joven y lo despojan de una motocicleta aquí en San Francisco de Macorís. Juan María Rodríguez, herido a palos, a botellazo. Y le llevaron su motocicleta. Ahí está desde su lecho en el San Vicente. Escuchemos a su tía. Adelante. Es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 le dieron botellazo eso fue para quitarle el motor ahí. Uh -huh. desde su lecho en el San Vicente de Paul Juan María Rodríguez señores, increíble la policía y la fiscalía en operativo realizan máquinas recuperan o incautan máquinas tragamonedas en dos colmadones por allá en Cenoví ahí están las máquinas tragamonedas que fueron incautadas por esas instituciones de la ley han informado que en lo adelante continuarán los operativos para incautar esas máquinas que estén instaladas de manera ilegal. Así que ahí está parte del resultado de ese operativo en Cenoví en dos colmadones. El director de Ornato dice que despidirá a obreros que no laboran. Escuchemos a Julio César Lizardo. Adelante. Quedan 17 cheques ahora mismo, que hasta ahora no han venido a cobrar Nosotros estamos pagando, cada persona que se le va a pagar tiene que estar en la presencia de nosotros, que es el director y su capataz inmediato. Si su capataz no está, aunque yo lo reconozca, no se le está pagando hasta que el capataz venga, y me informe que él está haciendo un trabajo de manera correcta y que está haciendo su trabajo diario como lo establece el reglamento de nosotros y los horarios pertinentes. Vuelvo y repito, no vamos a tener personas que no tengan una función definida en el departamento. Ahí está la advertencia formulada por el director de Ornato y Limpieza en el ayuntamiento de esta ciudad. Señores, vamos a ver este video de algo que ocurrió en la tarde de ayer en el Parque Duarte, aquí en San Francisco de Macorís, cuando un enajenado mental se enfrenta con los controversiales Poli San Francisco. Increíble, señores, un video que fue colgado ahí. Está miren esto cuando ocurre en, el, en pleno Parque Duarte. Escuchemos audio ambiental. Adelante. <risa> Vemos las imágenes, repito, de lo acontecido en el Parque Duarte Aquí en San Francisco de Macorís El momento en que los Poli San Francisco tratan de someter a la obediencia A ese joven eh, enajenado mental Se ve el momento cuando el Poli San Francisco eh, Con la intención, ¿verdad? De, de por lo menos... Ahuyentarlo y él le arrebata, le quita la macana Y miren los golpes que le propina al poli San Francisco ¿eh? Así que esto es muy preocupante Muchos han colgado este video Y quizás se han burlado O han cogido esto a chercha Pero no es así Esto es preocupante Y las autoridades competentes Deben de prestarle atención a personas como esa Que andan en la calle Miren ese poli San Francisco pudo morir le pudo dar un golpe en la cabeza mortal, ¿eh? Terrible. Eso ocurrió en el Parque Duarte, aquí en esta ciudad. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randilay. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Agua Randilay, Agua Randilay. 100% purificada. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla. La número uno. Hermanos, Francis Fulvio. Raquel, ya terminé Adelante. Adelante. Adelante. Gracias Vladimir, gracias por este importante bloque de informaciones interesantes sobre todo Es que la, la, le, le repartió palo a, lo, a, lo, a los polis poli San Francisco Es que los polis San Francisco o la dirección de esa unidad No está entendiendo que sus funciones no va más allá que la simple vigilancia social y poner en condiciones al ayuntamiento de vigilar a venduteros, a eh, vagos que están en los alrededores, que no trabajan, que no tienen esperanza, que esto, y a estos enajenados mentales o a personas que tienen eh, impedimento físico. Tienen que saber cómo tratarlo, pero este le salió respondón. Y en el día de ayer yo mismo fui testigo de una persecución de un poli San Francisco, como le están oí que le dicen. Y yo me sorprendí porque veo estos dos hombres, un haitiano que vende útiles o vende accesorios de celulares, el pobre haitiano adelante corriendo y un individuo atrás y yo lo estoy tratando de identificar porque tenía una camiseta azul, a ver si era la Dirección General de, de Migración, que es la que tiene competencia para perseguir. Ahora, ciertamente que el ayuntamiento tiene que regular las calles, y sería interesante que se tenga a bien de tener una orden ejecutiva donde el alcalde indica que tomará medidas sobre este tipo de situación, pero debe hacerlo bajo el amparo de la ley para evitar cuestionamiento y evitar excesos. Excesos que intentaron hacerlo con el, el enajenado mental y este le repartió palos. Sí, eh. Entonces, se van a poner en una posición ahora que la sociedad, o quien lo ve, le van a tener respeto a la unidad de... de de vigilancia social, que es lo que a, apenas puede tener, porque no pueden usar armas de fuego. No deben. No deben, aunque la tienen, me dicen. Eh, no pueden tampoco sugestionar a nadie con un arma como lo hace un policía, que sí tiene autoridad en, en esa materia. Pero ni el policía puede desenfundar su arma para todo. Persuade, trata de convencer sí. y de forma pacífica, lograr los objetivos. ¿Y cómo sí, deben ser preparados el manejado mental? Deben, bueno, es que deben buscarla, ser buscar la medida con salud pública sí, claro. que hay especialistas, Por médicos supuesto. que lo pueden hacer. Tienen una unidad de salud mental en cada uno claro. de los hospitales. Hay centros especializados para perfecto. Ellas. Lo que indica muy claro es que nuestras poli, no, la poli no está preparada para enfrentar esas para situaciones nada. de esas personas que viven ahí permanentemente. Porque lo tienen como recurrente son asidos en el parque Duarte. Ese se hace llamar Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo sí. Y quería, la intención era sacarlo porque andaba sin camiseta. Andaba y tiene, sin un desnudo. Mensaje, tiene un buen Tú mensaje Tiene un buen mensaje. Yo le fui a regalar camisas. Yo no necesito no, no eso necesita. porque eso es material. Lo más importante es el alma, es llegar a, a, al cielo. Excelente. Un mensaje. Sí, ojalá y le escuchen esa Entonces, parte. Entonces, no quiso la Pero camisa, Francia. En el video, el video comienza cuando el el Poli eh le, tiene da, un le manda palo un palo y le y le arremete. Yo no sé qué pasó <ríe> minutos antes. <ríe> ¿Qué era le, le habrá dicho esta persona al Poli? para que él intentara remeter a golpes, y recibió él entonces más golpes, porque reaccionó, es que violencia trae violencia, indiscutiblemente. Entonces, ¿a quién se le supone inteligencia? Es al poli, porque la otra persona tiene problemas mentales, indudablemente. Sí. Entonces, deben actuar con inteligencia y no solo. Ahí yo al final viene y se le acercan otros a ayudarlo, pero indiscutiblemente que uno solo no podía enfrentarlo. Y deben utilizar estrategias para eso. Debilidades que muestran no solo la Policía Francisco, sino la propia Policía Nacional. Que hoy día, y en tu tiempo de vacaciones, tratamos el tema el, de las macanas claro. que, están, que ha sido implementada en el día de hoy. Dos de material de madera y una de esas flexibles de metal que están utilizando, que son preferibles una y mil veces a que saquen su arma de fuego y actúen y de una vez le tiren en la cabeza y digan que fue que se le escapó un disparo, pero en la cabeza se le están escapando muchos disparos últimamente bueno. a la Policía Nacional. Entonces deben ser preparados psicológicamente primero para enfrentar estas situaciones. Y luego con todas las herramientas necesarias para doblegar a una persona. Que, que ninguna parte del mundo. Una persona que remete contra eh, la autoridad, contra la ley, actúa de esa forma. Entonces hay que prepararlo mejor, aparte de que tengan un buen salario. La ejecución, vuelvo y repito, tiene que estar acompañada de un verdadero plan. Y como le dije yo al alcalde aquí el día que nos visitó el martes, ¿por qué usted no ha utilizado mecanismos de información que teniendo un, un cubículo, una oficina de, de información, de, de, de prensa, Transmitir tan sencillo a partir de la fecha tal, el ayuntamiento, por orden ejecutiva número tal del alcalde de la ciudad, llevará a cabo la limpieza de la ciudad en estas áreas. Tal. Es decir, hacerlo en el modo adecuado que la ley indica y así tendremos una alcaldía. Óyeme que yo ataco, pero doy consejo. Orienta, orienta. Porque no es verdad que nosotros nos interese destruir moral ni, ni, ni entidad. Ni que la gestión fracase. Jamás, porque es que si fracasa la gestión, estaremos cuatro años de atraso más. No, porque eso no fue, no es para eso. Aunque yo no votara, no inter es otro. Así claro. es. Es la de superar estos males. Recibimos Tenemos un una contacto. llamada. vamos a recibirlo. Buenos, buenos días. días, buenos días. Sí, buen día. ¿Con quién hablamos? Eh, yo le estoy llamando, sí. debe ser un muchacho. Que está en el parque, que eso es el Estado. Ese es de, de los pensionados del mismo ayuntamiento. Que cuando se da droga, le cae que le den su prestación. Y eso es lo que está pasando. Ese loco es del ayuntamiento empleado. Era. Entonces, cada vez que vaya allá, le entran a par Ese chamato saca la rata para que le den su dinero y no se lo da. Eso es lo que está pasando. Bueno, ya. Buen día, gracias. Gracias. Bueno, bueno es peor aún en, la en una ocasión, es peor en una aún. ocasión, bueno. en una ocasión, en una ocasión, yo lo encontré a él, que, Francis, en eh. una ocasión yo lo encontré a él porque yo hablo con él cuando yo lo veo sí. y le doy comida. Y cuando yo estoy hablando con él, me dice: Ayúdame a conseguir las prestaciones en el ayuntamiento. Pues no están. Mira, así tranquilito. Yo tengo ahí cuarto mío, ahí adentro lo tengo, y lo voy a buscar, están ahí adentro. Y ahí se distorsionó. Pero él tiene dentro de su consciente que él Él sabe, recuerda que vez. trabajaba ahí. Bueno. Lo que veo bastante Ahora, mal es él no tiene eh, condiciones. A golpes. Él no tiene cada vez que va, condiciones para recibir dinero, para, para no, hacer no. nada. Pero no un familiar sí, sí prestó servicio sí, pues, claro. y quedó evidencia. Yo he tratado de buscar Diríamos a un familiar enorme. A lo través del medio, vivir. entonces, a, es pedirle a sus familiares, quien lo conoce, que le indique a los familiares que se acerquen a la alcaldía, que procuren buscarle una salida y una vía y quizás los familiares se empeñen y el propio alcalde decida resolver este caso que ya que tiene esa condición de asistencia social en el pasado o de... O de prestaciones laborales del pasado Porque tuvo una función antes de ser así Porque parece que le era normal Y con el tiempo se deterioró la misma droga señores se nos está arrebatando la juventud claro. Esperamos que esto no sea un, un hecho cotidiano Y vuelvo y repito A la alcaldía que atienda Los mecanismos que tiene en sus manos Pero de forma legal para hacer acciones en favor de la sociedad. No sonar tanto un sí. tema negativo. Es de claro. que a cada momento. Por otra concha, parte, concha. Eh, saludo lo que está haciendo la nueva rectora de la Universidad de Santo Domingo, eh, revisando las nóminas, pidiendo auditoría, haciendo correctivos en gastos que estaban eh, descontrolados en la universidad y que siga revisando. Que de acuerdo a los informes que ella lo conoce, hay muchas cosas ahí que hay que continuar haciendo la profilaxis. Uh -huh. Recuerde que la universidad es el foro de República Dominicana, de todo nuestro foro pueblo. De que debe ser ejemplo. Y qué bueno que la rectora está en esos afanes. La doctora Emma Polanco, Inma tiene Polanco, buenas intenciones. Pero así lo hacen todos los rectores, hermano Pollo, cuando vamos, llegan. Hacen lo mismo, el mismo proceso. Vamos mismo, a confiar, vamos a confiar. Exacto, vamos a depositar la confianza en ella. Es tuya. la primera rectora, ¿eh? No, es un privilegio, eh, un orgullo. La primera mujer, rectora, años, pero eh, yo le estoy tomando la palabra que nos dijera aquí el nuevo director del de recinto San Francisco. Nuestro buen amigo, profesor... Eh, maestro Miguel, maestro Medina. Miguel Medina De que él se resiste A tener O se resiste A aceptar Que la UAS Sea el reflejo de la sociedad Con las prácticas Que por años tienen los políticos De que cuando llega uno Hace una barrida Y que cuando llega ese uno, los compromisos los tengan que resalcir o pagar con puestos y para ello tengan que llevarse a personas que estén trabajando, que son técnicos reconocidos y que tengan la calidad de empleado. Si lo hacen así, profesor Medina, tiraría sus palabras por el suelo y pondrían entre dichos sus condiciones, que para mí soy de los defensores suyos. Cuidado con esa circular 23, porque están trabajando con una retroactividad de enero a, a julio. Usted llegó ahora y hacerlo así, la Casa de Altos Estudios, que es la UAS, que responde a la sociedad, se estaría convirtiendo en verdugo y en más de lo mismo, ese es mi mensaje. Tenemos otro contacto. Buenos días. Carajo, bueno, la política y las malas prácticas, quererla llevar a la universidad. Buenos días. Buenos días, Raquel. Buen hola, buenos hola. ¿Con quién hablamos? Con Octavio. Pérez. Octavio. Un saludo especial para los tres. Gracias, ah, gracias, gracias, Octavio. Gracias, igual para ti. Buenos quiero, días. Quiero decirlo, Discúlpame que me atrapaste dando esta declaración. He bastante. Muchas gracias señor Octavio. Ayer cuando Ale estaba en el programa, Ajá. él decía que era especulando que estaban. <risa> Queriendo decir como que Francis es un especulador de la cosa de, de la cosa madre que aquí. Y eso no es. Se lo, es, se no es lo preguntamos, él no dijo que no. Está no, bien. No, claro, claro, claro, así que no, obligado, así que <risa> <risa> no. Patinó, patinó. Así no. <risa> así pero, no. Pero, como él tiene la cabeza tan chiquita, es muy poco lo que le cabe. No, Ay, no, no, no, no, no, no. Octavio, no, no. tampoco así. Tampoco no, así, Octavio, no. no podemos hacerlo personal. No, con, con respeto a la autoridad, Octavio. No, claro. no, no, Un no, y él es el alcalde Y respetamos y, y gracias la porque las consideraciones, ciertamente, que para el programa, le permitimos, pero no, le, eh, no se puede, eh, a, la título, a lo personal, no se puede atacar. Sí, a las condiciones y a lo que dijo. Ciertamente no, no nos fue de, de agrado escuchar de especular porque. Vino con una actitud de, de aclarar... Mira que es lo que pasa, es que normalmente le dicen a las, a las autoridades... Fulano te está, acabando", te está acabando, pero no escucharon la grabación. Y aquí los programas todos se graban. Usted puede pedirlo cuando usted quiera, venga acá a las autoridades... Ah, o entren en a YouTube, también. a la cuenta de YouTube que de Telenor encuentra la lista de mañana, encontrará todos los parámetros. chequeen lo primero antes de crearse prejuicios. Si el alcalde hubiese tenido un sí, poquito, que escuchado. tiene todo el acceso aquí, no porque parte de ese Telenor, término, de no, no hubiese utilizado ese término, no. porque pone entredicho la, nuestras hay unos... condiciones como comunicador, como profesional, uh -huh. como persona pública. Es decir, pero no, no, no, lo, no lo tomamos por nosotros. Quizás sí. es por el asunto que no le gustó de la del dinero que se gastó, porque aquí no se mencionó, no teníamos ese dato. En las redes sí, sí que. En las redes sí, le, y le hicieron un escrito y, les da, y le dan una demostración de gastos que llega a los 49. Así es. Pero yo no bueno, tengo, nosotros aquí no pero tenemos ese es un la mal, comprobación. Ese es un mal no solo de él, sino de casi todas las autoridades que, que le, tienen le, un Chevy alrededor. Le llevan una serie y lo vuelven y le dicen loco a cualquiera. Eh. Te, está acabando. te están acabando. Así es, vamos a recibir la días Buen día. Hola, hola ¿qué tal? Buen día. Buen, buen día para los tres. Gracias. Buen día. Eh, Francis. Sí. Usted es un señor que sabe muy ser periodista. Yo quiero que usted le den más invitaciones a nuestro alcalde. Ok. Para que usted vea usted mismo que yo tengo la grabación que usted hizo en la entrevista, que la marca fue ¿Qué ¿Que la marca? ¿Que la qué? La. La manca ¿eh? no dice la cosa con precisión. Ah, la mancó. La, la mancó. mancó. Ok, ya. Ah. Ya entendí. Ya, perdón, ya, perdón. Sí, sí. Perdón, ¿Me está oyendo? Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Entonces yo quiero que cuando usted le esté entrevistando a una persona, como usted entrevistó al señor de la capital, que le habló con coherencia, le habló con de verdad. El doctor Guido este, Gómez Mazara. Este, este, el sí, el doctor Guido. Este. Entonces... Este, este síndico y compañero y hermano pueblo de nosotros, imprepotente, tiene que resolver ese problema que hay en el país que ya. Sí. Ya eso, ya la ciudad tiene que apoderarse de eso y ir a buscarse dinero leales para uno vivir a pagar a otra gente. Un buen día. Muy muchas buenas. gracias. Buen día, gracias, gracias a usted. Muy bueno, de en el WhatsApp nos saluda a nuestros amigos televidentes, Reinaldo Hernández de Estebostos eh, dice él que continúa el caos sónico y el desorden de motocicletas, guaguas, anunciadoras, están, eh, dice... Eh, en hostos. Sí, estas últimas con decibeles altísimos, en tanto nadie las controla, se que, que tales otro? perturbaciones. Dice además eh, el Reinaldo, hace meses depositamos ante el Consejo de Regidores que se producen una iniciativa para reducir el problema de acústico que producen los mufflers, Pinchados de las motocicletas, sin que hasta ahora nadie asuma la competencia del lugar. Un municipio casi invisible huelga a autoridades, sobran funcionarios inoperantes. Dice un hostus invivible. Hostos es ¿El invivible. invivible? Dice Reinaldo. Reinaldo, Hernández. te invito a pasar por San Francisco, por, la, por el ayuntamiento en la secretaría, y solicites una copia certificada de la resolución 21-2004. Ahí tiene una fuente de información de lo que se ha querido hacer normativa, en San Normativa, normativa. Es una normativa, una ordenanza, porque es para todos. Y te va a dar idea y se la puede proponer a tu consejo de regidores allá. Yo creo que tenemos que ayudar. Lo mismo va a pasar aquí. Sí. La sociedad tiene que tener un poquito de voluntad sí. y de entregarle a la alcaldía para que resuelva los problemas. Claro que sí. Aquí estamos no trabajando en este caso. Aquí, no solo denunciar, sino trabajando ayudar. A ayudar. Tienen que trabajar, tienen que meter mano eh, Reinaldo allá también. Así sería Rafael una Díaz. Inclusiva. Rafael Díaz Juan Bosch dice que la práctica de los cheques perdidos de ornato es vieja y no se resuelve cancelando a los obreros, sino indagando a quienes se le entregaban esos cheques y quienes los entregaban. Es lo que entregaban. están haciendo, Juan Bosch, es lo que están haciendo. Ay, caramba, Pero en este Juan periodo no, eso no pasaba. Bueno, el número que termina en 3943, ya lo leímos, es el tema de judo según la, la poca aplicación del recurso y demás Víctor Grimaldi nos recuerda esta gran kermés que será el domingo 12 de agosto, también yo le envía a las 10 de la mañana porque es profundo, una joven que padece de cáncer de mama. Jenny, eh, eh, un lazo que nos une por Jenny en la calle Emilio Prudón, esquina José del Orbe. Así que vamos bueno, a apoyar, apoyar esta a actividad Jenny. que tiene esta joven cáncer. La vida de una joven. Y queremos salvarla. Así que ahí está recordando esta importante actividad. Eso es el domingo. Actividad. Así es. 12. Domingo 12. 12. Domingo 12. Eh, no, este domingo en 8. Rafael Guisa, de Guisa, nos saluda, dice, Buen día, yo quiero saber de mí, de mí qué. A ver. El Ministerio de Educación. Eh, que cuando que estarán dando los uniformes. Hay algunas informaciones por ahí, no formales, que se he escuchado, no que... que van a permitir como que la primera semana vayan con la camisa y que en el transcurso van a ir dando los suetes. No sé si eso es oficial, vamos a seguir investigando. Pues seguimos en el WhatsApp, Junior Almanza del sector Los Jardines, buenos días, la Junta de Vecinos Nuevo Horizonte, del sector Los Jardines, primera etapa, le hace un llamado a los dueños de solares que se encuentran baldíos a que en plazo de 20 días no acuden a limpiarlos, los moradores de dichos sectores procederán a ocuparlo. Atentamente la Junta de Vecinos de Nuevo Horizonte. Bueno, bueno. Ay, eh, van a aparecer de una vez. Eduard Hernández de Jobo Bonito. Buenos días a ese equipo matutino de nuestro eh, Porvenir mayanero Hoy quiero... Preguntar de las nóminas que sobraron, o mejor dicho, las botellas que cobraron, será, en el departamento de Ornato. Pregunto, ¿esas botellas serían del Falpo? Pregunta Eduardo Hernández. Ay, oh. Yo no tenemos la respuesta. No, no, no, él Eduard. puede ir allá a averiguar, él puede ir. Soy Juana libre. Marte de Atillo Vaya. manda la foto de esta beba hermosa que estuvo de fiesta de cumpleaños, cuatro añitos, felicidades. Para esa princesa. Le untaron bizcocho. Eh, por todos los lados. Ay, pero me la embarraron. Por todos los lados, pero está bien, eso está bien. ¿no? Que se coma vi. bizcocho por todos lados. Así mismo. Eh, productor, uh -huh. la embarraron de arriba abajo. Así es. Qué bueno, imperial. seguimos en el WhatsApp. Con el, yo repito la información, es solo destacar que hay una urna. Vamos a mostrar la imagen. Ahí está, la de arriba es una urna. ...donde están pidiendo 100 pesos para Jenny, es para lo mismo... ...los tratamientos que son bastante costosos... ...hay vacunas de esas que cuestan más de 100 mil pesos... Sí, en, sí. En, este, ...en ese cáncer de mama para el tratamiento... ...entonces aparte de la Kermes, esas urnas están depositadas... ...en algunos colmados de la zona de allá... ...de la Emilio Prudón, esquina del Orbe, en esa zona... ...así es que vamos a apoyar y vamos a ayudar a que Jenny dure más tiempo en este mundo de terrenal en que andamos. También nos saluda Roberto Johnson desde Las Terrenas, nos da los buenos días y nos manda el Salmo 23, versos 4. Muchísimas gracias, feliz día para ti, Roberto. Dania de la Urbanización, los maestros, buenos días para todos, bendiciones. Hipólito, acuérdate, por favor, o que se acueste, ¿qué dice? Sí. Acuéstate, por favor, loco. No encuentra qué hacer. Leónel presidente, 20 veces. No, pero da vergüenza que un loco le quite una macana. Si tuviera una pistola le tira. Ya no tenemos seguridad. Dice ella también con el otro tema. El número que termina en 8512. Ok, seguimos. Manolo Geraldino. Buenos días. Nunca he sabido un alcalde tan nunca había habido. O Será un alcalde tan cuestionado como Alex Díaz. Él dice que él es el más malo del mundo. El que, que, el que, el Manolo, que trabaja, todo el mundo lo, lo ataca. Oye, <risa> ¿cómo es Fulvio? A la mata que tiene Repite. fruta que le tiran piedra. Ay, ay, ay, ay. ay, ay, ay, ay, ay, ay. Fuerte, Fulvio. Nos toca una pausa. Yo creo que eso merece un aumento de salario. Ay, ay, ay. Ay, perdón, Fulvio. No, no, ay. Perdón, no, no, no, no Hace 35 años nos convertimos en el soporte de los que nunca se rinden. Como el innovador, que piensa que no todo está hecho y siempre busca crear algo nuevo. El fajador, para quien los límites no existen y siempre deja una sonrisa en la cara de todos. 35 años haciendo mejores historias juntos. Banco Ademi, el banco que da la mano.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 Goldstein Palmares, conoce tu propia fuerza.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 2018. Para más información 829 669 3001. El Ministerio de Industria, Comercio y Microempresas, como parte integral del Proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Y estamos ya en el Café Caliente, la entrevista central. Y nos place recibir nueva vez en casa a esta amplísima comisión de los jóvenes, hombres y mujeres que están involucradas en querer un pimentel mejor. Sobre todo se hacen llamar el movimiento el pimentel que queremos. Y están con nosotros el licenciado Héctor Castellanos, Paul Cepeda, Mayra Disla, también Miguel Grullar, bienvenido Checo, Luis Jos. Amilcar Guillén e Hipólito Almanzar. Gracias por acompañarnos. Tienen datos nuevos que compartir con nosotros <ríe> y han exigido días, a la Procuraduría Antonio. Especializada con, sobre Corrupción Administrativa investigación en este ayuntamiento por supuesta corrupción. Bienvenidos a De Mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Está bien. Está bien. Muchas gracias por la oportunidad que nuevamente nos brindan ustedes este programa. ¿Cómo no? Muchas gracias por la oportunidad que ustedes nueva vez nos brindan. Y en esta ocasión eh, queremos agradecerle eh, por su receptividad para con nosotros. Este grupo Pimentel, el, que, el pueblo que todos merecemos, eh, está haciendo su trabajo como agrupación, como entidad social eh, preocupada por los mejores intereses de nuestro pueblo, por los intereses públicos, que son los tuyos, son los míos. Porque la administración de un bien público es, uh -huh. es algo que no es de una persona, sino de una comunidad, como lo es el ayuntamiento. Y en ejemplo. razón y función de esos 34 millones de pesos que han sido eh, desaparecidos y que no aparece el culpable, eh, ayer hubo una audiencia en la que se le dieron cinco días a al movimiento para analizar los documentos que el ayuntamiento ha entregado y que dice que son los que nosotros exigimos. Bien, lo vamos a revisar, pero realmente no creemos que esté todo ahí, porque siempre hay eh, un, una forma de querer eh, evadir evadir las opiniones, evadir las respuestas eh, que uno pretende buscar para seguridad del pueblo, para que el pueblo esté enterado de qué está haciendo ese ayuntamiento en Pimentel. Eh, por lo demás, voy a dejar a Héctor Castellano que le dé la explicación técnica correspondiente a los hechos. Buenos días, Héctor, y a, lo, a todos. Sí, gracias, muy buenos días a todos. Eh, quisiera que nos pusieran en contexto, porque hemos tenido la visita de ustedes en más de una ocasión hemos sido el programa que le ha dado desde el inicio la cobertura y el espacio. ¿Por qué? Porque se requiere de, de cuáles son los pasos que están dando y qué ha sucedido en estos últimos días, el movimiento y sus acciones. Bien, perfecto. Muchas gracias, muy buenos días. Nosotros quisiéramos antes de entrar en materia, establecer y dejar claro que esto no es un asunto personal en contra de nadie, que no tiene ningún elemento político y que lo que vamos a hacer en el día de hoy es algo que es de responsabilidad, porque es una situación nueva que nosotros hemos decidido venir a ventilar a través de su prestigioso, prestigioso programa, precisamente por eso, por la cobertura que ustedes han dado, y entendimos que era el espacio más idóneo para nosotros llevar a la luz pública esas nuevas informaciones que de entrada ustedes van a ver, que vinculan de manera directa a la gestión anterior con el desfalco que se ha estado mencionando. Para nosotros poder iniciar eso, trajimos unos videos, porque son unos elementos de prueba que son contundentes. Entonces necesitamos que ese video sea puesto en el aire, en donde el ex alcalde Luis Rosario da unas declaraciones en torno al tema. Si el control master lo tiene, por favor. Lo tenemos listo, disponible. El audio, ¿cómo no? Vamos a darle. Vamos a de escuchar, escuchar. Eh, la, eh, a Luis, a Luis eh, dando lo, una declaración. Dando una declaración. Ok.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 Martín cometió errores, no rindieron cuenta por un año. Por un año. Básicamente eso es el contexto. Usted trajo exactamente la síntesis de lo que queremos sacar de esa declaración. Dice el señor exalcalde que la falta de envío de los informes es de aproximadamente un año y que se debe a faltas de Martín. Ahora quisiéramos escuchar otro audio mucho más corto, de 30 bueno, segundos. Del, 30 del, tengo segundos. que... Eh, en esa parte... Tenemos que darle justamente el valor a esas declaraciones puesto que en el contexto que ustedes están actuando y que han estado haciendo las denuncias en el contexto de la administración de martín reconoce que hay un periodo donde martín como gestor de la unidad no ha cumplido con lo que dice el artículo 52 de llevar trimestralmente los informes usted verá el vamos. de la barbaridad tenemos vamos. el otro audio listo por favor vamos a ver si lo ponemos.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 el señor José Antonio Grullar Ureña que no lo decimos nosotros lo dice él y nosotros queremos que ustedes escuchen lo que dice el presidente de la sala respecto al desfalco el actual, el actual respecto al desfalco que hay en el municipio de Pimentel hasta okay. dónde dice él que llega la responsabilidad vamos el siguiente audio por favor y ahora estaba con el señor de la Rosa. ella lo hizo en este periodo de estos cuatro años de Martín que lleva a un año y pico o estaba antes haciendo esto. Eh, es muy lamentable que me haga esa pregunta, porque yo tengo que contestar con la verdad. Claro, sí, porque las palabras de que le hablo, le estoy hablando en calidad de regidor y presidente de la sala. Ya se procedió ante la justicia porque lamentablemente para nuestro ex-alcalde, nosotros verificamos en la cuenta de la gestión pasada, en los últimos tres meses, ¿Eso es el de Luisito? Sí. sí, sí. Donde ella era la que manejaba el sistema electrónico okay. del ayuntamiento, y realmente sí están, sí están. O sea, ella, en, el, en el mandato del Luisito también hubo esa deficiencia, ¿sabe? que ella hiciera transferencia a su favor. A su favor y a favor del esposo de él, ¿cómo? Sí, Félix Bien, como ustedes podrán observar, decíamos que esta, este espacio era necesario porque era algo de justeza y de responsabilidad. Porque de acuerdo a otros elementos que tenemos por acá, lo que se ha estado haciendo en el Ayuntamiento de Pimentel, y nosotros lo advertíamos desde el principio es que hay un sinnúmero de irregularidades que vienen arrastrándose desde el año 2015. Cuando la Cámara de Cuentas explota y dice que no se han estado enviando los informes, de manera habilidosa, el ayuntamiento busca un culpable y evidencia que la ex contable ha estado haciendo un malo manejo en el periodo de Martín. Todo eso simplemente para justificar el dinero que ya ellos de por sí sabían que iba a haber faltante. Pero ¿dónde está lo grave del asunto? Que aún ese regidor sabiendo... Que esas irregularidades en las transacciones electrónicas vienen desde la pasada gestión Se prestó para venir con el alcalde y los demás regidores A ponerle una querella a la ex contable por oiga que perla Solamente por 2.6 millones de pesos Lo que corresponden sí. al periodo del, del señor Martín de la Rosa Pero él sabía que habían un faltante del periodo el faltante anterior ¿Y faltante que tiene entonces en el periodo anterior? Lo enviaron ¿Pero cuánto es? ¿Ustedes no, tienen... pero no hay conocimiento de eso Pero lo odviaron entonces nosotros digo, tenemos ocurriría? aquí, porque hemos hecho la investigación desde lugar, porque no, esto no es para dañar la moral ni la reputación de nadie. Esto sí. es un asunto serio que lo estamos haciendo. Y como algo serio, nosotros tenemos en pantalla ahí también una fotografía de esta certificación. que quisiéramos? Que ustedes le den lectura. Para que ustedes vean lo que dice el organismo oficial, dígase la Cámara de Cuentas, sobre los envíos de los informes a la Cámara de Cuentas. Bueno, está dirigida al Miguel Ángel Gruya Ramos. Distinguido señor, luego de saludarle, acusamos recibo de la solicitud mediante correo electrónico de fecha 15 de junio del año en curso, suscrita por, los licencia por el licenciado Miguel Ángel Gruya Ramos. En ese sentido, aprovechamos la misma para responder a sus requerimientos. Citamos, sí. abro comilla, certificamos donde se haga constar si el Ayuntamiento Municipal de Pimentel, provincia de Duarte, categoría Ayuntamiento Código Número 7098, ha enviado los informes de ejecuciones y de presupuesto desde el año 2010 hasta el año 2016, cierro comilla. En este sentido, tenemos a bien informarle que, mediante información suministrada por la Dirección de Análisis Presupueta Presupuestario de esta Cámara de Cuentas, el Ayuntamiento Municipal de Pimentel, provincia de Duarte, durante el periodo 2010-2014 entregó el presupuesto y ejecución presupuestaria, exceptuando el presupuesto del año 2010 durante el periodo 2015-2016. Solo se entregó la ejecución presupuestaria del primer trimestre, enero a marzo del año 2015. Consentimiento de alta estima, licenciado Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente. Cámara de Cuentas de República Dominicana. Usted sabe qué es lo que la Cámara de Cuentas ha dicho, que los informes del Ayuntamiento de Pimentel desde marzo de 2015 nos envían. Significa que hay 34 millones de pesos del año 2015 que no se sabe qué se ha hecho con ellos Y significa que hay 34 millones de pesos del año 2016 16. que no se sabe qué se ha hecho con eso. Y solamente con... hemos estado discutiendo qué ha pasado con los 34 millones de pesos que manejó Martín. Eh, eh, bueno, Entonces eh, lo que queríamos. Explícanos eh, eso, explícanos eso, porque 34 millones son cifras. Eh, no, lo muy, que llegue en el año. Ah, en el año. No, el no, ha, no ha habido ninguna información de qué se ha hecho con ese dinero durante esos periodos. Entonces, cuando el señor Luis dice: Hace aproximadamente un año que no se envían los informes, no. Es más. No. <risa> hace tres años que no se envían los informes. Y dentro de esos tres años hay dos años que corresponden a su gestión. Y cuando usted dice. Usted Eso ha cuestionado son... el contralor. No hay contralor. De... ¿Cómo no, no hay contralor y le vamos a explicar por qué no hay contralor. Nosotros decimos, en esa, en esa tesitura, Luis dice que hace un año, y la Cámara de Cuentas, el organismo oficial, no nosotros, dice que hace tres. Y Luis dice que esa falta se debe a la falta de capacidad o de experiencia de Martín. Pero, señor Luis, ¿y la suya? ¿Por qué no lo enviaba usted durante esos dos años? Una pregunta, una pregunta, una legidores. pregunta. En, antes de la campaña, la ex síndica Cándida solicitó a la Cámara de Cuentas auditar a Pimentel y fue la Cámara de Cuentas y auditó a Pimentel. ¿Qué sucedió con esa auditoría? Nosotros hemos pedido esas auditorías a la Cámara de Cuentas y precisamente por eso la Cámara de Cuentas se está involucrada en el proceso, pero no hemos tenido acceso a dichas auditorías. Todavía no se le han entregado. Pero a lo que sí tenemos acceso o es sea, a esta certificación, donde ya ustedes Dice podrán claro, verificar el, de manera el, el clara periodo. que desde marzo de 2015 no se envían los informes. Entonces yo pregunto, el tema de fiscalización interno, Pimentel es un municipio, no así los distritos municipales que de él dependen. La Contraloría del municipio, ¿qué ha dicho sobre esto? Mire, Francis, cuando Luis entra, encuentra un departamento contable organizado que deja la síndico saliente, la licenciada Cándida Sánchez, pero él, no, en su gestión, para no decir él, en su gestión, se elimina el Contralor y se elimina todo el equipo contable y se nombra a una persona que apenas es estudiante de contabilidad, para que administre todo lo que tiene que ver con el cabildo, caramba que al final es la misma persona a la que en ellos se están acusando de desfalco. Y nos llama suspicacia que una persona que tiene seis años trabajando para una persona y apenas meses trabajando para otra, se explota un, un desfalco solamente en los meses recientes y se odia todo lo que ella trabajó en la gestión entera anterior. Bueno, Porque por esa, el, esa, es la contable, esa es la contable, no de esta gestión. Ahí esa, es que yo hago la pregunta. Esa, esa entonces, es la contable de la gestión anterior. ¿Qué que hizo se la Cámara de Cuentas entonces? Si auditó a Pimentel y encontró todo bien. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Que la Cámara de Cuentas venga a auditar y que toda esta nebulosa quede clara. Bastaría que la Cámara de Cuentas venga y haga una auditoría. Pero en, ese orden, en esa gestión fue auditada. Pero nosotros no tenemos conocimiento de esa auditoría. Pues pídansela a la Cámara de Cuentas. Ya la hicimos. Que se la dé. Ya lo hicimos. Okay. Pero mire qué es lo que ocurre. Porque es que... Lo que se ha querido vender es, o lo que se ha querido hacer es excluir totalmente, excluir totalmente la gestión pasada y endigarle todo este problema a la gestión actual. A Martín Rosa. A pero, Martín Rosa. pero la gestión pasada tiene, pero tiene mire, un informe que yo la vi aquí impreso de toda la memoria histórica de esa gestión, donde hay realizaciones deportivas, eh, Adecuación de camino, en otras obras, Fulvio, si tú me puedes ayudar de lo que es la gestión. Bueno, ahí está el, el, polideportivo, el polideportivo, está el play, está la gallera, ah, sí. está la cancha. Una serie Excel de cosas. Excelente que, que ustedes toquen allá. eso, porque nosotros tenemos los conocimientos y también son todas obras cuestionadas. Pero mire, cuando, cuando, para no descontextualizar, mm. cuando decimos que lo que se ha querido es eliminar todo lo que tiene que ver con la gestión anterior, es porque aquí nosotros tenemos una solicitud hecha. ¿De fecha? Esta solicitud es de fecha 7 de junio de 2018, en donde el ayuntamiento solicita al banco de reservas que le envíen todas las transacciones que se han realizado, pero oigan desde cuándo, desde el 16 de agosto de 2016 hasta la fecha. Pero ustedes tienen conocimiento que en la gestión anterior hay irregularidades, ¿por qué no le han solicitado al banco de reservas que le envíen las transacciones que se hicieron en la gestión anterior? Pero entonces miren lo que hacen. No le interesa tocar esa perla. No tecla. le toco, no le interesa. Pero miren esta, esta otra perla. Obligan al señor Martín de la Rosa a que solicite una auditoría a la Cámara de Cuentas. Y esa auditoría que ellos están solicitando también ponen como punto de partida 16 de agosto de 2016. Pero eso es ser irresponsable. Pero es que fue eso auditado no es... en la gestión pasada. La van a auditar dos veces. Hermano, pero en la Cámara de Cuentas el órgano oficial y dice que, que dice, no tiene constancia. No entonces, ¿cuál auditoría podemos hablar? Si la Cámara de Cuentas dice, yo tengo bueno, tres años que no me mandan informes. Entonces la Cámara de Cuentas está contradiciendo. A menos que haya hecho una auditoría de una época anterior a esa fecha que está ahí. Fue... Porque cuando Martín de la Rosa entra no audita. No hay una auditoría que diga qué encontró Martín de la Rosa. Precisamente entonces, panorama fue en el 16 que, que Cándida la, la pidió. Y fue a la Cámara de Cuentas Auditario. Pero ahora entonces tendrán ellos, como este programa es abierto, este canal, la posibilidad de venir esta tarde, y de traerla, venir mañana. Y, y desmentir de eso que estamos diciendo, porque eso es sencillo. Correcto. Ellos claro, pueden venir, claro, claro. vienen y se sientan acá y dicen: No, lo que ellos dijeron fue o lo que la Cámara de Cuentas dijo o lo que el presidente de la sala capitular dijo no es así. Miren, aquí están los informes, aquí está la auditoría, aquí está todo eso. Me quedé claro. un tanto eh, pensativo cuando usted dice que cuando llega. Luis, a la administración de Pimentel, él sacó al Contralor. A partir de esa gestión a una no hay Contralor. Y, entonces, pero que, que ese no es una, funcio una funcionaria es que no. de, la, de la alcaldía. Eso depende de, de la Contraloría. ¿eh? Pero fíjese que la misma situación similar se de sí. ahora, porque esta joven que desempeñaba esas funciones que no es de la alcaldía, es el alcalde que la suspende. ¿Qué y dice tiene, el mismo Luis que se hizo sin comunicársela a los regidores. ¿Qué información tienen de esa joven que supuestamente salió huyendo del país y su esposo también eh, en esta coyuntura? Deja mucho que pensar. Bueno, eh, de ella podríamos decir que está en Filadelfia actualmente. Filadelfia. Trabajando en un salón donde nos han dicho que cobra unos 200 dólares semanal. Y su esposo, Reside aquí en San Francisco. Reside okay. en la Toribio Camilo de aquí, de San Francisco Macorís. Yeah. Eh, el número de la casa creo que hasta número dos. O sea, él está muy tranquilo. Sus hijos estudian, no sé si viven con él, estudian aquí en la Nordestana. Pero él está muy tranquilo por todo cuanto no ha pasado. Preocupa porque nada. el ayuntamiento realmente no le ha dado seguimiento a ella, porque es que no le interesa que ella caiga presa. Porque si ella cae presa, se van a abrir muchas, pero muchas respuestas. Pero es la justicia las que que tiene que darle seguimiento. No, ya fue. Co correcto, pero, correcto, pero la, la, la, la parte querellante debe hacer hincapié en eso. Pero mire, mire qué ocurre con esa querella. La información que tenemos es que esa querella viene y se deposita Adredes, a la Fiscalía Ordinaria. Y la fiscalía ordinaria le dijo a ellos, esa querella tienen que depositarla en el PETCA, porque es la procuraduría especializada que le atañe eso. Correcto. Y aparentemente ellos no han movido un ápice a partir de ahí, no lo han porque hecho. la idea era solamente calmar y el movimiento y ¿No, no tomaría medidas o, o, sí, sí. o se querellaría contra ella? El problema está en que nosotros cuando encontremos los elementos... De manera responsable actuaremos en contra de quien sea. Pero nuestra postura ha sido la misma desde siempre. Es que eso es un chivo expiatorio para desvirtuar lo que estamos haciendo. Esos 2.6 millones de pesos que, que ellos dicen que falta la gestión de Martín no es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante para nosotros es que la Cámara de Cuentas venga y audite, y audite ambas gestiones, y que se determine cuánto es el dinero faltante, porque ellos para nosotros no tienen credibilidad. Bien. La credibilidad para nosotros es de un órgano encargado para eso, como lo sería la cámara de cuentas, quien oh, es bien. la institución oficial que diría de cuánto es el desfalco y quién lo cometió. Se claro. nos acaba el tiempo, pero en 30 segundos usted quiere apuntar algo, sí, por favor. Yo quiero responder a la, a la el hincapié que hizo Fulvio. Sí. Donde él dice que la cámara de cuentas vino y hizo una auditoría. A solicitud de cándida. A solicitud de cándida. La ex, pero eh, acuérdate que a Cándida no la sustituyó Martín a Cándida la sustituyó Luisito Entonces después de eso se hizo una auditoría No, no, yo no me refiero antes. en el 16 Es que, es que no eh, se hizo eh, ninguna prenda auditoría Prenda el, el... Dele ahí ¿Está prendido? No pues Cambia de, de, de, de Paul Cámbiale por no le no, no, no, no, no qué es lo, lo que está pasando con el micrófono Bien. Vuelva a repetir por favor Sí, tomar. yo eh, respondiendo a la pregunta de Fulvio uh -huh. Esa auditoría se hizo Cándida la solicitó, la solicitó, ¿verdad? Pero que quien sustituyó a Cándida fue Luisito, no fue Martín. Después de ahí no se ha hecho ninguna auditoría. Y un dato, si no me dejan proceso mentir. De sustitución. Ajá, Cándida pero, lo pide antes de las elecciones del 2016. Ok, antes de y entrar vinie, y vinieron. Ok, ¿no? entonces Martín, las irregularidades se presentan. Se la hacen a Luisito, ¿eh? A Luisito se la hacen. Sí. Pero ¿por qué cándida la solicita? ¿Cómo qué cándida normal, la solicita? Es un ciudadano normal que okay. tiene derecho a solicitar. Entonces, fíjese una cosa, en Pimentel se quemaron las oficinas, la oficina del alcalde se quemó en Pimentel. Sí. Se quemó. No, se bueno. Solamente los, los datos en ese no periodo. Bueno, o sea, ah, yeah, yeah. no eh, hay auditoría. No, no, no, pero me refiero de la gestión de Luisito. Ajá, pero no hay datos porque se quemó la oficina. Pero la pueden presentar, Exacto, que la claro, presente. Claro. Entonces. La Cámara de Cuentas eh, tiene que decir qué pasó ahí. Pero la Cámara de Cuentas, precisamente los abogados de la Cámara de Cuentas, estaban en la audiencia ayer. Nosotros estamos esperando los informes de la Cámara de Cuentas porque tienen que darnoslos. Claro, porque claro, lo solicitamos. Claro. claro. Eh, Eso es lo que queremos, que lo traigan. Yo quiero hacerle un llamado al pueblo de Pimentel y decirle que nosotros estamos luchando por el pueblo. Nosotros ninguno de los que estamos aquí, que tenemos ningún interés político. Nosotros queremos que Pimentel salga a camino porque está estancado, está perdido en la miseria. El pueblo ahora mismo está picado totalmente porque quisieron pasarle un paño con pasta para callarnos a nosotros. Y lo que hicieron fue que pican el pueblo entero y lo dejaron así. ¿Qué está pasando con eso? Que nos den respuesta porque está bueno ya para que nos cojan de estúpidos porque de eso no somos... Ninguno estúpido. Muchas gracias, gracias Muchas a todos. Gracias. Finalmente, gracias. bienvenido a Checo quería. Eh, en segundos, porque en es que ya, ya la música nos va a sacar. Muy bien, buenos gracias. días. Sí. Eh, queremos hacer hincapiés en que hoy en Pimentel llegó el agua. Ajá. Pero llegó a ¿Qué tiempo tenía que no llegaba? No, está llegando continuamente. Oh, okay. Pero hoy llegó acompañado de materia fecal. Ah, María. Por el barrio de, del, del Play. Atención, INAPA. Atención. El Pimentel está llegando el agua con materia fecal, el agua bueno. potable, atención y bueno, Muchas gracias, gracias por la, usar, muchas gracias. hacer la denuncia. Gracias Héctor Castellanos, Paul Cepeda, Mayra Disla, Miguel Gruyar, bienvenido Checo, Luis Josh, Amilcar Guillén e Hipólito Almanzar. Gracias a todos ustedes gracias, por gracias. haber compartido con nosotros parte del movimiento de Pimentel que queremos. Eh, ha estado aquí con nosotros en el Café Caliente. Nos vamos a la pausa, retornamos con más aquí en de mañana.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 Estación de combustible Texaco Cenoví. lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco cenovi carretera San Francisco de Macorís con Trovas, kilómetro 12 Zenovi, 809-290-8931, 809-290-8115. Se me ha perdido una muñeca.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 Mientras las madres pueden trabajar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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Tenemos excelentes recomendaciones. Hay recomendaciones, Raquel. Antes de las recomendaciones, decirles que este viernes a las tres y media de la tarde vamos a estar en el Parque Los Mártires, Francis. Movimiento Verde calentando la pista. Todos los ciudadanos que se consideren que es prudente hacer esta marcha al Movimiento Verde, al Parque Los Mártires a las 3 y media de la tarde el viernes. Acompáñenos en eso. También decirle a ustedes que si quiere verse bien, sentirse bien, óptica, máxima visión. Cuidar sus ojos como sus ojos se lo merecen. Solo marca, solo prestigio. Están las mejores monturas que se acomodan a su contorno facial, todos los colores, atenciones de calidad, cristales de última generación. Óptica, máxima visión. Calle La Cruz... Calle Castillo, Esquina de la Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Supermercado Almanzar les recuerda que no tiene que salir de la guaranas porque todo lo encuentra en un mismo lugar. Estamos ubicados en la calle principal 34A y que en esta temporada de escolares ya tenemos todos los útiles que usted busca para mandar a sus hijos a la escuela con su mascota, su mochila, su lonchera de los personajes favoritos. Ya sabe, Supermercado Almanza, aceptamos tarjeta solidaridad y les recordamos, tan nuestro como las guaranas es Supermercado Almanzar. Bueno, el movimiento que acaba de retirarse estuvo en la entrevista central, Pimentel, que merecemos. Nos ha dejado una última información, es que estarán en el Congreso y además visitarán la Procuraduría, a la Liga Municipal Dominicana, y tienen un vehículo disponible para todo el que quiera acompañar. Mañana, es. Mañana, mañana a las 6 de la, a la mañana las en de el la parque. Mañana, van a partir del Parque Duarte de Pimentel. Todo el que quiera ir a acompañar a este equipo de hombres y mujeres, pues eh, a las 6 de la mañana en el parque tienen vehículo disponible para ello hacer la visita al Congreso, a la Liga Municipal Dominicana y a la Procuraduría. ahí está Ellos están muy organizados y encaminados a tener un pimentel mejor el que merecen simplemente bueno, en el whatsapp nos escriben nuestros amables televidentes Lourdes de los maestros dice Lourdes nos manda el mensaje bíblico de esclesiates capítulo 5, versos del 10 al 13, en el whatsapp también Lorenzo Cruz nos escribe de la urbanización, los maestros nos manda un mensaje de la Biblia el número que termina en 4525 nos manda un listín ay, ay, ay, no nos va a dar tiempo leerlo, eh, está pendiente, no nos da el tiempo. Ahora agrimensor eh, Carmen de la Cruz, Grimensor, desde Pimentel, da los buenos días, dice que compañeros de Telenor, sabían usted que esos señores que están ahí defendiendo a Pimentel, mañana lo veremos aspirando a síndico y de más cargos. Ellos dijeron que no tienen aspiración. No, pero también tienen derecho. Se lo cobran pero ustedes. Pero tienen derecho también. Y de sí. más cargos, dicen ellos, mucho sí, tiempo. Si es lo que usted entiende, dicen yo que no Pimentel está en emergencia desde hace mucho Ahora, tiempo. Ahora, un ellos nada con esa práctica puede hacer bueno. Dice que ver el mismo Paul, que pertenece a Medio Ambiente, que ha hecho eh, por la basura, que hay río, el río Cuava, que nada ni nada, dicen ellos... A ver, la a los arena, entiendo que cruzan el mensaje. El día, Ahí está. Esa es el, bueno, la queja que hace esta persona en torno. Ellos dicen que no tienen aspiraciones políticas, pero estarían en todo su derecho en aspirar. Claro, claro que sí. Bueno, Así el tiempo es. como cada jueves, no de TBT en el mundo, sino de Diagnóstico Social, en De Mañana, con la doctora Andrea Mangarres. Ya está.